Hola, bienvenidos y bienvenidas, eh, este es el tramo eh, vinculado a eh, aprender de los residuos, herramientas para abordar la problemática socioambiental en las aulas, eh, este tramo se inscribe en el programa Nuestra Escuela, del Instituto Nacional de Formación Docente, del Ministerio de Educación de la Nación, eh, el programa... Eh, este, este tramo eh, es una articulación, es el resultado de una articulación entre el programa Argentina Recicla del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el programa de Educación Ambiental Integral del Ministerio de Educación de la Nación. Mi nombre es Natalia Borghini, soy la coordinadora del programa de Educación Ambiental Integral. Este programa eh, es parte de la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI. Es un programa que se creó en el año 2021 al calor de la sanción de la Ley de Educación Ambiental Integral. Eh, eh, me, me interesa resaltar que esta ley fue el resultado de un proceso de largas luchas y del involucramiento de muchos y muchas educadores y educadoras de educación ambiental a lo largo de todo nuestro país. Eh, este programa tiene dentro de sus principales objetivos eh, incorporar la educación ambiental integral en todos los niveles y modalidades del sistema educativo formal y también en los espacios socioeducativos, promover la comprensión de las problemáticas ambientales desde la complejidad y analizando eh, de manera interdisciplinaria los conflictos y problemas ambientales, también garantizar eh, el conocimiento a partir de eh, instancias de formación docente actualizadas, pertinentes, que incorporen también las voces de los distintos actores y actrices involucradas con el cuidado del ambiente en nuestro país, y principalmente eh, nos, nos am, amparamos en un enfoque de derechos que busca promover sujetos comprometidos con el cuidado, con la sustentabilidad de las vidas, y, y busca también promover eh, la, la participación de, de los estudiantes y las estudiantes y de la comunidad educativa en los proyectos vinculados a la educación ambiental integral. En este tramo eh, vamos a, a abordar la problemática eh, vinculada a, a, a la gestión de los residuos y para eso eh, les contamos que eh, es parte digamos, de una articulación como les, les decía anteriormente entre estos dos programas, eh, que estamos eh, realizando de manera incipiente y en la que nos parece central como política pública educativa, eh, poner de relieve eh, a los distintos actores que conocen, que, que, que transitan esta temática, eh, junto con eh, nuestro programa para poder llevar adelante en las escuelas y también en los espacios eh, no formales eh, el eh, recorrido, el conocimiento y la trayectoria vinculada a esta temática de, de estos de, de otros actores que son, en este sentido, los centrales en relación a esta temática. Eh, por eso, eh, bueno, le, le, le quería pasar eh, la palabra a María Inés Castillo, que es la directora del programa Argentina Recicla y que va a poder contar también un poco más sobre el material especialmente que, que vamos a abordar a lo largo de estas tres jornadas eh, y también sobre el programa, sobre la política que llevan adelante y que nos interesa poner en conocimiento también en este, en este espacio. Muchas gracias. Bueno, bueno buenas tardes a, a todas y todas. Como dijo Natalia C. María Castillo, soy cartonera del año 2000 y hoy estoy transitando una etapa en el Ministerio de Desarrollo Social como directora de directora Nacional de Economía Popular, pero también siendo directora de, del programa Argentina Recicla, un programa que se creó en la propia dirección, que tiene lineamientos sólidos, que básicamente se, se dirigen a la inclusión social en el trabajo de los compañeros, ¿no? Hay más de 150.000 cartoneros y cartoneras en nuestro país, hay miles en el mundo, pero no hay políticas públicas que se enfoquen desde una perspectiva inclusiva. Entonces después, por ahí, con todo el material que vayan viendo, nosotros hablamos de una GIRSU, que es algo que también diseñamos eh, el año pasado, con el Ministerio de, de, de Ambiente de la Nación, en el cual hablamos de que la GIRSO es la gestión integral inclusiva de los residuos de urbanos. Entonces, mirar desde esa perspectiva las políticas públicas nos permitió a nosotros que el programa Argentina Recicla eh, vaya en busca de esos derechos que a veces no son garantizados en su totalidad. Y digo que, que prácticamente es así, ¿no? Cuesta mucho integrar a los recicladores a los sistemas formales, no tenemos una cultura de concientización, prácticamente la concientización, mayormente la que, la que yo conozco, parte de la base de los recicladores, ¿no? de los cartoneros y las cartoneras, como yo me identifico. Entonces, esa inclusión social nos permite a nosotros que el programa empiece a intervenir de una manera macha, mucho más ordenada, mucho más específica, que quiere decir que el reciclado es transversal a un montón de situaciones, ¿no? a, a diferentes necesidades, como, como pasa en, o, en otras metodologías de trabajo. Entonces, había que llevar adelante una política que no solamente le garantice herramientas a los trabajadores, ¿no? como enfardadoras, cintas de clasificación, indumentaria para que se identifiquen, sino que había que plasmar de alguna manera qué necesidades hay, para que esos sistemas de reciclado con inclusión social, la propia GIRSU, se lleve adelante, teniendo en cuenta que muchas veces los municipios nos plantean que no sabían cómo llevarlo adelante, porque no había material de trabajo, no había material de difusión, sino que se habla mucho de reducir los basurales a cielo abierto, ¿no? Cómo erradicar esos 5.000 basurales, pero no había trabajo territorial desarrollado, pero sí existía el trabajo informal, para decirlo de alguna manera, de los más de 150.000 cartones de Y ahí el programa empieza a intervenir de, de esa forma, ¿no? Garantizando financiamientos, pero primeramente llevando adelante un diagnóstico de situación en cada uno de los diferentes municipios del país que nosotros empezamos a intervenir, que ese diagnóstico nos daba una mirada bien integral de cuántos recuperadores había, recuperadores y recuperadoras qué trabajo llevaban adelante, cuál era la situación con respecto a la vinculación con el municipio o con la provincia en la cual ellos pertenecen, y que era un trabajo de cogestión. Nosotros entendemos que las políticas del Estado tienen que ser cogestivas e inclusivas. Entonces, de a poquito fuimos desarrollando todas esas herramientas que también se fueron enfocando en la formación de la utilización de las herramientas que el Estado financiaba. Que empieza a existir herramientas como la asistencia técnica de, lo, de los trabajadores: ¿no? ¿cómo se utiliza una enfardadora? ¿Cuál es el mantenimiento? Eh, ¿Qué tipo de garantías tiene? Y demás, cosas que van sucediendo en cada uno de los sectores donde se trabajan, que los compañeros tienen que ir aprendiendo, que el Estado también tiene que administrar esas herramientas de formación, y que a su vez también lo articulábamos con las empresas que vendían esas mismas herramientas, como en el caso de Deisa que dio formaciones a los recuperadores y a las recuperadoras para saber cómo se lleva adelante ese mantenimiento, y eso era un certificado también que recibían los trabajadores y trabajadoras, garantizando que, ese, eh, que esa formación la habían llevado adelante de una forma correcta y estaban capacitados para hacer todo ese mantenimiento. A su vez, eh, todo ese trabajo de asistencia ¿no? no era solamente con los recuperadores, sino que hay diferentes metodologías que se trabaja, hay recuperadores independientes o recuperadoras independientes, que a esos compañeros hay que tratar de nuclearlos con los diferentes sistemas de trabajo que hay, no los sistemas formales, o sea, con las cooperativas, con las federaciones, que eso después de a poquito se empieza a ampliar cuando el compañero ya está organizado y tiene un lugar de trabajo y el sistema funciona, a ver de qué manera los compañeros fortalecen mucho más ese sistema local a la hora de comercializar esos productos, que ya no sea a través de un intermediario que paga menos, que el pesaje es mucho menos, digamos, hay un montón de cosas que suceden en la vulnerabilidad y que atravesamos los que trabajamos y los que trabajan en el reciclado, que hay que fortalecer, que el Estado no se concibe, al menos por lo que, por lo que yo entiendo, no se debe concebir el Estado como una herramienta que solamente financie, sino que tiene que ser una herramienta que, que forme, que construya, que dialogue, que cree consensos, de una forma que se pueda desarrollar estos sistemas locales garantizando no solo derechos a los trabajadores, sino a un ambiente sano, a, a la promoción ambiental y demás, y para eso era fundamental también empezar a concebir que con todo lo que nosotros estábamos haciendo, en conjunto con el Ministerio de Ambiente de la Nación, con el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Educación, y con otros ministerios como el Ministerio de Obras Públicas y demás organismos, eh, llevar adelante una política de concientización ambiental. Y que esa concientización ambiental se basa, para mí, en los principios de tener una ley de educación ambiental que debe acompañar eh, una currícula, ¿no? Eh, es lo que yo hace muchos años, con mis 22 años de cartonera, eh, entendía que era fundamental que nuestros niños, que nuestros docentes, que, que toda la comunidad tenga una herramienta para entender de qué estamos hablando nosotros desde la perspectiva del reciclador como la perspectiva del, de, del propio Estado en sí, a la hora de desarrollar esa política pública. Entonces, por eso tuvimos la, la necesidad de crear un, un anexo dentro de la guía de gestiones eh, con inclusión social, que, que la presentamos el año pasado, donde el anexo básicamente es esto, aprender de los residuos, que ahora los compañeros le van a comentar, pero se basa en esto, ¿no? En los principios de cogestión y, y de la transversabilidad que tiene nuestro trabajo, que tiene el trabajo de esos 150.000 cartoneros que han garantizado que muchas familias empiecen a vivir dignamente, que lleven no solamente el plato de comida, sino que la educación eh, son los principios, para mí, de cualquier Estado nacional. Entonces, espero que, que todo esto que vamos a desarrollar y que ahora los compañeros van a contar... Eh, en la primera formación que, que vamos a desarrollar, porque es fundamental que, que todos ustedes tengan esta herramienta y que sobre todo la puedan difundir, que la puedan llevar a sus aulas, que, que nuestros niños, sobre todo entendiendo, ¿no? yo, yo hice mucha promoción ambiental y di mucha formación en escuelas, hasta escuelas especiales, nuestros niños tienen una capacidad impresionante de, de aprender, de captar esa información, y que ellos son los que están educando a, a nosotros, a los que somos grandes, porque no tuvimos esa posibilidad de tener la cultura de la separación en origen, de la cultura de entender que no es un cirujano el que está en las calles de nuestra ciudad, sino que es un recuperador urbano que genera un montón de políticas ambientales, sociales, culturales, y que eso es la base para nuestro país y para todo el mundo, de que es el principio fundamental para crear, creo yo, un, una sociedad más justa, igualitaria, pero sobre todo, con conciencia ambiental inclusiva. Así que lo dejo en manos del próximo cartón, eh, compañero perdón, y que les sirva mucho el trabajo y que desarrollamos durante mucho tiempo y que lo puedan compartir. Gracias a todos y todas. Bueno, un poco continuando con la línea de Mari, este, me presento, yo soy Matías Tarando, soy ingeniero este, y coordinador del programa Argentina Recicla. Está a cargo acá de, de Mari Castillo que que hablo para ustedes, contarles que nosotros somos un grupo enorme de trabajo, que estamos interviniendo en todo el país, y que, bueno, que hemos podido armar un grupo de, de educación, que eh, van a ver durante todas estas eh, instancias, eh, estos tres tramos, eh, van a estar con nosotros acompañándonos, y cada una de las clases interviene cada uno de nosotros, este, también de esta manera que pensamos la política que es transversal, con distintos saberes interdisciplinarios, y que nos va a permitir ver, y eh, entender, comprender, discutir qué significan los residuos y qué, qué rol cumplen los cartoneros en, en la gestión integral inclusiva. Para eso tenemos este Ariel, que va a estar con nosotros, Marilé, Maya, Diego, eh, yo también voy a formar parte de la formación, eh, Mari Castillo, y también nos va a estar acompañando una compañera promotora cartonera, en la última formación, de manera de poder tener eso, un pantallazo general en estos tres tramos eh, y en el marco de la política que tiene Argentina Recicla, de poder pensar los residuos como dejar de pensarlos como políticas sectoriales, como algo que tiene que tener injerencia solo en el Ministerio de Ambiente, sino que tiene que estar atravesado por el Ministerio de Desarrollo Social, por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Educación, perdón, y por otros ministerios que, que venimos articulando también fuertemente eh, durante todos estos tres años de gestión. Eh, bueno Y también eso, es llevar herramientas, llevar estos saberes populares que decía Mari al principio, eh, a las aulas, y compartirlas con ustedes, compartir herramientas pedagógicas, principalmente vamos a reflexionar sobre la problemática que tienen los residuos, y poder entender el camino que recorren, poder entender que los residuos hablan de las sociedades, que los residuos hablan del comportamiento que tenemos nosotros para con nuestro ambiente. Poder darles herramientas que hemos desarrollado con todo este conocimiento de estos tantos años que, que venimos recorriendo el sector, eh, y que sea algo que también pueda expandirse a nivel federal en todas las provincias, tengan o no recuperadores urbanos, eh, pero principalmente poniendo el foco en estos agentes que para nosotros son este, los, los actores fundamentales del reciclado, y es un trabajo preexistente que siempre decimos, que hay que valorarlo, que hay que formalizarlo, y que hay que seguir generando herramientas que sean pedagógicas, en este caso para discutirlas con ustedes, docentes de todo el país, pero que también podamos llevarlas a municipales eh, y de otros actores, ¿no? y, de, y de, de otras instancias de gobierno que nos permitan seguir profundizando eh, algo tan complejo como es la gestión de los residuos. Eh, y Generar esas prácticas hacia dentro de los ámbitos educativos. El curso, cortito, y ya dejo arrancar eh, este primer, esta primera clase, el curso va a estar dividido en tres, en tres ejes, tres clases. La primera es poder problematizar qué pasa con los residuos, no solo en el, acá en este país, sino entender que es una injerencia a nivel mundial, y qué pasa en todos lados, y que hay actores comunes y factores comunes que los van a, lo, lo van a profundizar los chicos y las chicas de, del programa. Después poder en la segunda clase identificar una memoria histórica Institucional, decimos nosotros, este, de mirar hacia atrás de dónde vienen los residuos, desde de, de cuánto existen, desde hace cuánto existen los recuperadores y poder problematizar también en, la, en el eje de la historia qué es lo que fue pasando con esa gestión y cómo llegamos a hoy. Última clase, en el último tramo, poder darle una profundización a qué es lo que nosotros creemos como política pública con todo ese aprendizaje y toda esa historia eh, sobre cómo tiene que ser la gestión integral e inclusiva de los residuos, que es un poco lo que plasmó y dijo María hace un ratito en la guía que hicimos en conjunto con Ambiente, Gestión Integral e Inclusiva de los Residuos, y que plasmamos eh, como parte de esa política en el anexo pedagógico de aprender de los residuos, cómo podemos llevar, no solo el saber, sino herramientas que puedan profundizar las discusiones en las aulas. Así que bueno, eh, eso es muy breve, seguramente nos estemos viendo en las próximas clases, los dejo ahora para que, para que arranquemos con esta formación y espero que la disfrutemos, que aportemos todos y, y que vayamos construyendo una educación integral federal y para nosotros también siempre inclusiva de los recuperadores urbanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Matías. Hoy estamos con muchas presentaciones, como verán, es la, eh, la primera jornada, queremos compartir todo el equipo que hay eh, por detrás trabajando, eh, desde Argentina Recicla, en articulación eh, con el Ministerio de Educación. Lo cierto es que somos un equipo amplio que trabaja en red, en la línea de la gestión de los residuos. En este caso, abordándolo desde eh, la óptica de la, de la educación. Eh, vamos a, a empezar a, a comentar algunos de los asuntos que estaremos abordando eh, desde hoy en día. Eh, bueno, una presentación de la problemática de los residuos, eh, poder entrar en la dimensión cultural que tiene que ver eh, en la con la generación de los mismos, a dónde van a parar los residuos, el papel que desempeñan, esto ya lo venía anticipando María y, y, y también Matías recién, el papel que desempeñan los recuperadores urbanos, eh, los cartoneros en este proceso, bueno, y, y empezar a conceptualizar la noción de residuos, ¿de qué hablamos ¿no? cuando, cuando estamos hablando de de esto Entonces, de esta manera, eh, queríamos empezar con una propuesta, pueden intervenir en, en el chat, eh, traer sus, sus opiniones, escribí en el chat qué es un residuo para vos, eh, puede haber distintas respuestas, por supuesto, de ninguna manera estamos pretendiendo eh, construir una única noción de residuo, ahora eh, estaremos recuperando y sistematizando los aportes que están haciendo Haciendo en el chat y retroalimentándolos con, con lo que trajimos para trabajar en esta, en esta clase en particular. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué son los residuos para ustedes? ¿Dónde los ven? ¿De qué manera aparecen? ¿Cómo se vinculan con los residuos? Pueden abordar cualquiera de estos sentidos ahora, ahora en el chat. Eh, lo cierto es que para ir abriendo algunos sentidos, eh, los residuos los podemos encontrar en muchos lugares diferentes, eh, los podemos encontrar en la plaza, en las escuelas, en plantas de reciclaje. Podemos ver que el Estado está más presente, eh, que el Estado está menos presente en la regulación y en la generación de políticas de salubridad ambiental. Eh, podemos ver, podemos ver que en muchos de estos casos las personas buscan deshacerse de los residuos, vemos por lo menos acá dos, tres imágenes donde eso ocurre. Y en muchos otros casos las personas los van a buscar a los residuos. Es decir, que no solamente se los quieren eh, sacar de encima o deshacer, sino que los van a buscar, y en muchos de esos casos también los residuos constituyen fuentes de eh, trabajo directo. Lo que sí podemos determinar como denominador común es que los residuos nunca van a estar eh, solos. Siempre van a estar interactuando, eh, o las personas vamos a estar interactu interactuando con los mismos en contextos sociales específicos. Nosotros eh, como sociedad los generamos, nosotros eh, los gestionamos. Los problemas eh, de los residuos son problemas de carácter social, y las soluciones también tienen que ser de carácter social y de carácter de política pública. Bueno. Aquí tenemos un primer mapa mundial, en este caso, que refleja la cantidad de desechos o residuos. Ahora nos vamos a ir metiendo en cuál es la diferencia entre basura, desechos, residuos. Es uno de los asuntos que pretendemos abordar en este encuentro. Decía, el mapa refleja la cantidad de desechos generadas por país, por persona. De esta manera podemos ver, por ejemplo, para ir comprendiendo el mapa, que en las regiones de color... Eh, amarillo, se generan más residuos que en las regiones de color, eh, bueno, eh, verde clarito, ¿no? Eh, en las regiones de color amarillo se, re, se, se genera hasta eh, un kilo más de residuo por persona por día. Eh, el otro dato que aporta, que aporta el mapa tiene que ver con la cantidad de cartoneros que hay en el mundo que aparecen reflejados en, en los círculos eh, verdes, dice el mapa que hay eh, bueno, aproximadamente, ven, aproximadamente 25 millones de cartoneres eh, en todo el mundo, eh, personas que, que viven y trabajan, eh, que son actores protagonistas en, eh, en el proceso de, de gestión de los residuos, ¿no? en su tratamiento. Lo cierto es que... Eh, en no todos los lugares del mundo la generación de eh, residuos es igual, sino que todo lo contrario, como venimos diciendo, hay algunos bloques continentales, algunas regiones, donde hay mayor generación de residuos. En esta infografía podemos ver, en cada una de las barritas que están hacia abajo, que eh, Asia, la región de Asia, por ejemplo, eh, es una de las zonas del mundo que más residuos genera, esto acá está medido en toneladas, una tonelada recordemos mil kilos, y de manera anual ¿no? eh, y yendo para el extremo opuesto, eh, para también acercarnos a la infografía, en la zona de Oriente Medio y, y Norte de África es la zona que eh, menor eh, generación de toneladas de residuos tiene al, al año. ¿no? Vamos a decir eh, para acercarnos a una y a construir una primera idea que es que a mayor nivel de ingreso y desarrollo del país, mayor es la generación de residuos ¿no? entonces Podemos empezar a abrir algunos sentidos, como, como pregunta eh, en, en las escuelas, bueno, ¿por qué pensamos que esto es así? No? ¿Por qué pensamos que países de Europa, eh, de Norteamérica, son los que generan mayor cantidad de residuos en todo el mundo? No? ¿Qué, ¿Qué diferencias hay, tal vez, con la zona donde vivimos nosotros, con, con América Latina? Esto entonces nos trae una aproximación más de carácter mundial. Vamos acercándonos a la región en la que estamos, a la región... Latinoamericana, vamos primero al, al gráfico de la derecha, eh, representa la curva de crecimiento o la expectativa de curva de crecimiento que se espera de, de la fecha en la que estamos hasta el año, eh, hasta el año 2070, 2050. ¿no? Eh, esto significa que en condiciones normales, es decir, en caso de que el patrón de producción y el patrón de gestión de los residuos siga tal como está, es decir, si no hacemos nada, la tendencia va a ser de, eh, de un claro aumento. ¿no? De nuevo, en el gráfico de la derecha aparece, medido eh, en la región de América Latina y el Caribe, en miles de toneladas por día, en miles de toneladas por día, ¿no? de esta manera se espera para el año 2050, 670.000 eh, toneladas por día. Y pasando el gráfico de la izquierda, nos vamos acercando a la realidad de nuestro país, ¿no? a la realidad de Argentina. La Argentina se prevé para el año 2030, una generación de más de 65.000 eh, toneladas por día, ¿no? Eh, para poder tener una dimensión del impacto de la problemática ambiental que estamos, que estamos acá abordando. Lo cierto también es que la generación de residuos y la composición interna de los mismos no es igual en todos lados. Hay una dimensión cultural que tiene que ver con la eh, generación de residuos. Y efectivamente, las variables geográficas, las variables culturales, determinan en buena medida no solo los hábitos de consumo de determinada civilización o grupo social, sino también que eh, da, una pista, da una pista acerca del tipo de desechos que generan estas distintas civilizaciones. Eh, les comentamos este recurso de qué se trata, eh, Peter Menzel, como aparece aquí, en, aquí marcado, es un fotógrafo estadounidense que realiza mediante su obra una suerte de antropología de la comida. Es un fotógrafo que ha viajado por muchos eh, lugares del mundo, ha retratado, ha fotografiado a eh, personas y grupos sociales consumiendo, comiendo, en el contexto de sus tareas sociales y culturales habituales, y refleja eh, esta diversidad cultural tan, tan impactante. ¿no? Del lado de la izquierda tenemos una foto de una familia típico eh, estadounidense, con lo que consumen en el lapso de un mes, y en el, eh, la foto de la derecha tenemos una familia típica de Guatemala, también con lo que consumen en el lapso de un mes, fíjense, la eh, fracción eh, orgánica en el caso de la familia de Guatemala ¿no? que hay muchos más vegetales eh, muchos más productos orgánicos en relación a lo que es la familia estadounidense, ¿no? entonces podemos pensar en las situación bueno, bueno, el... ¿qué diferen... Sí, por favor que te interrumpa. Acá en el chat lo que está apareciendo un poco y está surgiendo el debate en el chat aparece un poco esta pregunta eh, de a mayor ingreso, mayor consumo y se está armando el debate en cuanto a esto que estamos planteando de la producción de residuos como una práctica sociocultural. ¿no? Aparece también, eh, hay muchos de ustedes que están de acuerdo, en que es algo que ya no estamos utilizando, que ya no le damos la utilidad para la que fue adquirida. ¿no? Aparece también esto de que un residuo tiene que ver con un producto de la vida cotidiana. ¿sí? No sé, Ari, si querés ir respondiendo un poco esto, del tema del consumo, cómo lo habíamos pensado nosotros eh, la filmina anterior, del tema del consumo y de los ingresos. Sí, gracias gracias Maya, ahí que están eh, haciendo un seguimiento de los, de los aportes en el chat de YouTube, que, que por lo que estamos viendo eh, hay mucha participación, así que les agradecemos un montón aparecía la paradoja eh, reflejada en torno a, a lo que es un residuo, que para muchas personas puede significar algo que se lo quieren sacar de encima, y para otras personas puede constituir una fuente de trabajo. Aparece también la cuestión de que si bien todas las sociedades generamos residuos, no todas las sociedades generamos la misma cantidad de residuos, y mucho menos, como estamos viendo en la diapositiva de ahora, generamos los mismos tipos de residuos, y en eso es algo que nos estamos embarcando ahora en breve, ¿no? Estos son recursos bien potentes, tal vez, para trabajar en la escuela, y, y para pensar cuál es la relación entre residuos, consumo ¿no? y, y cultura. Ahí hay un, un triángulo eh, que tenemos que, que desanudar. Eh, y proponerles, proponerles que sí, ¿no? que acá aparecen, Hay otros docentes que lo que están eh, marcando la diferencia es entre el tipo de residuos, porque hablan de la industrialización ¿no? de cierto tipo de consumos y de qué tipo de residuos se produce, pero eso no significa que no se produzcan residuos, ¿no? son otro tipo de residuos. Por eso, ojo cuando estemos planteando que una alimentación natural o otro tipo de consumos no produce residuos. sí produce residuos, otro tipo de residuos, tal como muchos otros están comentando, eh, el residuo es algo que no se le. Eh, están comentando que no se les da utilidad, pero que se puede dar otra utilidad, puede generar otro uso de, de ese producto. Y hay muchos que están empezando a comentar ahora lo que estoy viendo: es que lo que no sirve para uno puede ser una fuente de trabajo para otro, que es un poco lo que habíamos empezado a hablar. Eh, perdón, yo quería, quería agregar algo con respecto a este tema, porque, nada, estaba leyendo ahí un poco los chats, pero también pasa por, por diferentes cuestiones. Una es la cultural, ¿no? Nosotros vemos que determinados países tienen determinada cultura que por eso eligen consumir diferentes productos. Pero si miramos la, la fotito donde vemos a la familia que adquiere muchos productos que, a veces nosotros hablamos de el consumo excesivo de determinados productos. Entonces, esa también es parte de la cultura, ¿no? Cuando nos imponen consumir diferentes alimentos o no, ¿no? Porque a veces también son paratos, eh, los RAE, como nombramos nosotros, que son los residuos eléctricos y electrónicos, que no son tan necesarios, ¿no? Bueno, eh, continuamos. Eh, pasando las diapositivas, la, la propuesta que teníamos acá era intentar replicar esta foto y pensarla en conjunto con los estudiantes. Bueno, ¿y ustedes qué consumen en el lapso de un mes? ¿Se animan a realizar un cuadro que refleje y que sistematice los productos que consumimos a lo largo de un mes? ¿Y qué tipo de packaging, es decir, qué tipo de envases, envoltorios vienen acompañados a esos productos? O sea, ¿qué es lo que ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que descartamos? ¿No? Esta también es una propuesta para, para hacer en la escuela. Eh, bien, ¿a dónde van a parar todas esas cosas que descartamos? ¿A dónde van a parar? Eh, por el patrón de organización de la gestión de los residuos hoy en día, una fracción importantísima, mayoritaria, de los residuos que descartamos van a parar a basurales a cielo abierto. Eh, en, en situación de, de tierra, o incluso en muchos casos, en cursos de agua, van a parar a océanos eh, y lagos, ¿no? o a ríos. Bien, en Argentina tenemos eh, estudiado, detectado, más de 5.000 basurales a cielo abierto. ¿Qué es un basural a cielo abierto? Es uno de los asuntos que vamos a estar discutiendo también en estas jornadas, pero vamos adelantando algunas ideas. Los basurales a cielo abierto son sitios de disposición final, es decir, los lugares donde termina la basura, y ahí tal vez sí podemos empezar a jugar con la idea de basura, porque lo que llega ahí, pareciera que no tiene eh, utilidad para la sociedad, o es una pregunta que estamos abriendo acá, eh, y, y que se caracterizan, los basurales a cielo abierto, por tener protecciones eh, mínimas o nulas por parte del Estado, ¿no? al, al punto de eh, estar en situaciones de ilegalidad. Al, acá algunas de las fotos... Eh, algunas fotos de algunos de los basurales que tenemos en Argentina, en Formosa, en Jujuy, en Tierra del Fuego, en Santiago del Estero. Bien. ¿Qué pasa cuando nuestros estudiantes, cuando nuestras infancias, cuando nuestras adolescencias entran en contacto visual con un basural? ¿Qué pasa? ¿Alguna vez lo, lo probaron? Es un ejercicio que podemos hacer, ¿está bien? Eh, en una situación cuidada, y pensar qué... De derechos eh, de las, digamos, se ven tensionados ahí, cuáles son los aportes de los chicos, qué piensan sobre cómo funcionan los basurales y qué soluciones se les ocurren como, como alternativas para sanearlos o para erradicarlos. Acá tenemos otra propuesta que tiene que ver con eh, Juanito Laguna. Juanito Laguna es eh, uno de los personajes más importantes de, las, eh, de la obra de Antonio Berni, pintor argentino, lo que Berni intenta retratar en su obra tiene que ver con el contexto de migraciones internas de los años 30, de esa migración a zonas, a zonas urbanas, y cómo se va generando en esas zonas, en esas zonas urbanas una periferia eh, subalternizada, que viven en condiciones precarias, y qué pasa con las infancias en ese marco, ¿no? una infancia que también eh, tiene los derechos vulnerados, eh, en Bernie aparece de manera muy frecuente cómo Juanito Laguna juega en contextos de basurales o en contextos de un paisaje urbano degradado. Entonces, ¿qué derechos se ponen en juego acá para empezar a abordar y, y realizar una, una articulación curricular con áreas como historia, literatura y artes? Ni hablar. ¿no? Perfecto. Lo cierto también es que eh, son los recuperadores urbanos, decíamos, los actores protagonistas en este proceso de tratamiento de los residuos. Por cómo funcionan los sistemas de reciclado hoy en día, los cartoneros son los que llevan eh, adelante este proceso de transformación de la basura en residuos. Son los primeros actores sociales que empiezan a ver que eh, lo que antes se llamaba basura, en realidad es un residuo. Un residuo, ya podemos empezar a ver que tiene otro tipo de utilidad, tiene una función social. En el mundo hay 25 millones, aproximadamente, habíamos dicho, de eh, recuperadores o recicladores urbanos. En Latinoamérica son más de 2 millones, y en Argentina tenemos contados aproximadamente 150.000 desde el programa Argentina Recicla. Son trabajadores eh, que realizan su tarea en, digamos, en las calles, en las ciudades, o incluso muchos, en basurales, por eso acá dice en la diapositiva, sitios de disposición final. Y realizan su tarea de manera informal, de manera a veces excluida, y de manera eh, poco salubre, ¿no? en, en, en términos de las condiciones de trabajo. Y encima, y encima, lo tienen que hacer bajo el estigma y el prejuicio de la población en general. Eh, son, pocos los lugares, son pocos los lugares donde se ha logrado eh, realizar una transformación de la representación social que tenemos como sociedad de los cartoneros. Tal vez uno de ellos es Colombia, y acá les queríamos compartir este afiche publicitario de Colombia, donde eh, los cartoneros son vistos como superhéroes urbanos. ¿no? Entonces, otra pregunta para pensar, bueno, ¿qué modos encontramos en la escuela? Para poder reconocer, valorar visibilizar el trabajo que realizan los recuperadores urbanos. ¿no? Empezando en la escuela, como una institución pública eh, fundamental en la, en la transformación de esta representación. ¿no? Bueno, eh, acá a la izquierda, ya vamos terminando este primer bloque, acá a la izquierda tenemos un mapa de todas las unidades productivas que tenemos en la Argentina, fíjense, son un montón, están en todas las provincias, o prácticamente en todas, tenemos 320 unidades productivas, a la derecha tenemos imágenes de eh, los fardos, los fardos es el material bajo el cual se compacta la, la basura reciclada, es decir, los residuos, y son devueltos de ese modo a la industria. ¿no? Día a día los cartoneros en Argentina logran recuperar más de 10.000 toneladas de materiales reciclables, reciclables, y haciéndolo en las condiciones de trabajo que recién describíamos, ¿no? Eh, imaginémonos lo que pueden hacer en otras condiciones de trabajo, con, con un Estado cada vez más presente en la visibilización y formalización de los, de los cartoneros. Realizando incluso un trabajo eh, que constituye, que aporta una, una transformación ambiental fundamental en términos de mitigar y neutralizar el impacto del cambio climático. Es decir, que con su tarea realizan una, un servicio social eh, a la comunidad fundamental. Decimos por eso que todo junto es basura, pero separado y reciclado, se transforman en recursos. Bueno, eh, desde el programa Argentina Recicla venimos avanzando en la elaboración de un mapa federal de reciclado, aquí tenemos el link, lo podemos compartir en el chat, luego igual de todos modos lo vamos a compartir por, por el aula virtual. Este mapa federal de reciclado, aquí aparecen las referencias, incluye eh, ubicaciones de basurales, industrias, RAE. RAE es un residuo tan especial, es un tipo de residuo tan especial, que merece un análisis aparte, ¿no? que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Porque si juntamos la basura, es un problema, pero si encima, dentro de un mismo cesto de basura que tiene eh, cáscara de banana y cartón, ponemos un RAE, es decir, un, un aparato ya en desuso, eso tiene... Eh, muchísimos problemas ambientales aparte ¿no? incluso empezando por los trabajadores cartoneros mapa de rayones sanitarios y mapa, como decíamos antes de unidades productivas propuesta también para realizar en la escuela busca la unidad productiva de reciclado más cercana que tenés en la escuela o en tu casa bueno, eh, averiguar cuántos trabajadores eh, participan de esa, de esa planta de reciclado cuántos cartoneros trabajan bueno, donde hay basurales por tu municipio, si es que los hay, poder realizar un mapeo ¿no? y territorializar para poder graficar el sistema Girsu en el barrio, en la escuela. ¿no? Bueno, Marilé, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, por acá Marilé. Quería recapitular, primero agradecerles porque están poniendo experiencias súper interesantes, retomando quizás lo que veníamos charlando, de las experiencias que podemos llevar a las aulas, hubo algunas intervenciones de que hay docentes que han llevado a conocer los basurales a cielo abierto en las localidades, eh, como para dimensionar eh, todas, todas estas eh, cantidades y tipos de residuos eh, que, que se encuentran allí. Así que bueno, para ir retomando un poco, ya venimos haciendo todo un un hilo charlando sobre los residuos, ¿Son, ¿es residuo, es basura, son lo mismo? Bueno, así como también la forma de gestionar eh, y tratar los residuos fue cambiando a lo largo del tiempo, es algo que vamos a ir desarrollando y desarmando en todos estos encuentros, esta conceptualización, este concepto también fue cambiando a lo largo del tiempo. Entonces acá presentamos la pregunta de, ¿es lo mismo hablar de basura que de residuos? Si pensamos eh, hace varios años, antes, sí se consideraba que residuo y basura eran lo mismo. Eh, considerando a estos como algo que se abandona, se deja, se descarta, porque carece de valor, porque ya no cumple la función para lo que fue adquirido. Pero luego se da un cambio de paradigma donde se empieza a ver una diferenciación entre estos dos conceptos. Y este cambio de paradigma se lleva a cabo a través de estos actores que decimos que son fundamentales en torno a la gestión de los residuos, que son los cartoneros, recuperadores, recicladores, que vimos que están en todo el país y que están en todo el mundo. Este cambio de paradigma nos permite ver y nos permite diferenciar que quizás el concepto de residuo vamos a asociarlo a un recurso. Fueron los cartoneros los que empezaron a ver en estos residuos la potencialidad de recuperar ese material, y verlos como un recurso. Y vamos a dejar el concepto de basura más relacionado al resto, es decir, aquello que no se puede recuperar, que ya pensando en, en cómo gestionarlos, ya no se puede dar un nuevo uso, entonces se lleva a disposición final. Después analizaremos por ahí un poquito más a qué nos referimos con disposición final, pero está relacionado con lo que venía contando Ariel, con lo que les contaba yo del destino final de este residuo. Entonces, vamos a pensar a los residuos como estos subproductos de actividades, de producción y de consumo, que puede tener un valor económico, y esto se relaciona con muchos de, de los aportes que estuvieron haciendo en el chat, sobre que algunos tienen valor, tienen un valor económico, y se puede reutilizar, o... Reciclarse y convertirse en materia prima para hacerse un nuevo producto, de nuevo reinsertándose en, en el sistema productivo. Esto con respecto a, a ir pensando, hicimos una pregunta al principio de qué es un residuo, ir ahondando un poco en los distintos conceptos que giran en torno a la gestión de estos residuos. Si pasamos a la siguiente... Mari, perdón que te interrumpa, acá lo que está apareciendo me parece interesante con lo que veníamos bueno. hablando, con, con un poquito de delay, con problemas técnicos. Eh, aparecen algunas cuestiones que empiezan los docentes a, a diferenciar de actividades que hacen con los chicos, ¿no? para repensar este tema de los residuos. Hay docentes que empiezan a diferenciar, dicen que los llevan a los chicos a, a recorrer el SEAMSEN. Otros docentes, como por ejemplo Florencia Hein, que cuenta que cada año va a visitar al basural a cielo abierto de la localidad, que es una actividad que a los chicos les impacta muchísimo. Eh, María Leiva también, eh, que eh, llevan a los chicos a concientizar sobre lo que son los basurales a cielo abierto. Yo, brevemente, la cielo abierto, para que lo, lo retomemos luego, es el tema de la gestión de estos residuos, ¿no? y del de rol que tenemos cada uno eh, en esa gestión. El Estado, aparece otra persona que habla de las zonas rurales, de la quema de basura, que también lo vamos a ver en la próxima clase, eh, y aparece una pregunta, que lo dejamos para después, ¿qué se hace con las pilas? Es un residuo, es una basura. Bueno, continuamos. Están muy interesantes los aportes. Eh, vamos a ir desglosando todas estas inquietudes. Eh, están buenísimas también las intervenciones de sus experiencias en, en educación ambiental, puntualmente los residuos, las que están compartiendo, las vamos a ir eh, retomando eh, en el chat, eh, y quizás ahora enfocarnos un poco en la composición, ya empezamos a desglosar un poco los conceptos de residuo, las diferenciaciones, esto que decíamos, la diferencia entre residuo y basura, pero ahora ahondar un poquito más en cómo clasificamos estos residuos. Eh, estos residuos, que consideramos que tienen un valor, podemos agruparlos en principio en dos grandes grupos, aquellos que son recuperables y aquellos que no. Entonces, si ahondamos un poquitito más, podemos pensar que tenemos un grupo correspondiente a los residuos secos reciclables, y ahí van a entrar residuos con los que interactuamos todos los días, papel, cartón, plástico, vidrio, distintos metales, que son elementos que descartamos a partir de los, de los materiales que consumimos. ¿no? Entonces, este es un primer grupo, luego tenemos otro grupo que se vincula más a residuos que son húmedos, que tienen humedad, y que se pueden compostar. Con esto nos referimos a que puedan pasar por un proceso biológico y que se vuelva, por ejemplo, tierra fértil. O sea que se pueda recuperar, este, estos, se puedan recuperar estos materiales y que se pueda dar un producto que es útil y que es, se pueden eh, implementar, como les decía, tierra fértil. Y en este grupo incorporamos a los restos de la cocina, restos de, de frutas, de verduras, cáscaras de frutas y verduras, cáscaras de huevo, té, café, hojas secas. Estos entrarían en este segundo grupo. Entonces estamos diciendo que estos. Residuos húmedos compostables los podemos recuperar. Ahí ahondamos un poquitito más en estos tres grupos. Y por último este tercer grupo que está más asociado a aquello que no podemos recuperar, que va a ir a esa disposición final. Después quizás podamos recapitular un poco en la diferencia de estos de los rellenos sanitarios y los basurales como sitios de disposición final, como por ejemplo las heces de animales, colillas de cigarrillo aquellos residuos reciclables secos que están contaminados y que no se pueden reciclar, a este tercer grupo van a ir todos los residuos que no entran en los dos anteriores. O sea, no es ni reciclable seco ni húmedo compostable. A ese llamamos como resto. Y ahora les, les quería hacer una pregunta para que vayan pensando, para que vayan comentando en el chat, que tiene que ver con cuál es el porcentaje de los residuos que creen ustedes y que es un disparador quizás también para, para repensar e incluso llevar a las aulas de ir pensando además de qué cantidad de residuos, qué tipos de residuos generamos, qué porcentaje de estos residuos son de tipo orgánico. Pueden pensarlo como un porcentaje, lo pueden ir contestando en el chat, ahora los vamos a recuperar, porque como les decía es muy interesante pensar, ir cada vez un poquito más de forma puntillosa, y pensar en estas distintas fracciones. En estos distintos grupos, tres grandes grupos que decíamos, para poder replantear cómo es la gestión de los mismos. La idea sería que puedan ir comentando lo que les parece en el chat, ahora los y las compañeras eh, nos van a ir contando qué eh, va saliendo allí para poder ahondar un poquito en eh, descifrar. Descifrar cuál es el porcentaje en promedio que generamos de residuos eh, orgánicos. Bien. Yo quiero, quiero nada, responder una pregunta que me pareció muy interesante, qué diferencia hay entre el SeAmce y el basural, así lo abierto, que tenemos más de 5.000. El sistema de, del SeAmce es un sistema donde se habla que hay algunas plantas de reciclado, pero que trabajan de una forma completamente diferente a lo que nosotros desde la gestión que es tener sistemas de reciclado con recolección ya diferenciada, donde los compañeros juntan el material, los, clasifican, los juntan el material en la vía pública, eso se lleva a la cooperativa, o sea, o al nodo, como nosotros lo identificamos como gestión, ahí se clasifica en el origen, se le da el valor agregado, que es esto de los fardos, ¿no? Como se mostraba en, la lámin en unas láminas anteriores, y después eso vuelve al circuito formal de reciclado, o sea, vuelve a a las plantas que compran el material, como esmurficapa, arcor, eh, reciclar y demás, que compran diferentes tipos de materiales, y eso se vuelve a convertir en un nuevo producto y esa es la pura economía circular, o sea, cambiar la economía lineal a una economía circular. Y que sobre todo eso garantice derechos laborables a los compañeros, ¿no? Esto de no tener intermediarios, que esté bancarizado el trabajo, o sea, que sea un trabajo registrado... En lo posible que adquieran el potenciar trabajo, que es una herramienta fundamental para garantizar un mejor ingreso a los compañeros y que eso les garantiza tener una obra social, les garantiza tener aportes jubilatorios, es parte de la dignidad general que hablamos. Eso sucede en los sistemas que nosotros tratamos de organizar, en los sistemas que surgen desde el año 2000 cuando empieza la organización cartonera y que se lleva como de modelo la ciudad de Buenos Aires, que después se trata de copiar la misma metodología en diferentes municipios del país. El sistema del SEAMCE es un sistema completamente distinto, es un sistema donde todos los residuos pasan por una cinta, eh, pasa primero, se lleva a la planta, ahí hay una fosa, en esa fosa se arrojan todos los residuos sin clasificación, y pasa todo por una cinta y en esa cinta se clasifica. Eso es in, completamente insalubre, es algo que venimos tratando de modificar eh, desde el Estado, desde el Ministerio de Ambiente también, porque al no estar preclasificados encontramos un montón de material contaminado y por otro lado, desechos que la verdad afectan mucho a la salud, como animales en descomposición y demás. Entonces, es completamente distinto el trabajo de un sector organizado a lo que es el SEAMSE, en este caso. Eh, y que a su vez no garantiza las condiciones de trabajo, compañeros. No recuperan la totalidad de los materiales que podrían recuperarse si se logra tener un modelo de gestión completamente distinta, que es la concientización ambiental y la recuperación de ese material a través de las manos cartoneras. Y en un basural a cielo abierto, los compañeros van, no existe este, esta planta, ¿no? este galpón con las herramientas, sino que juntan eh, de manera individual, su gran mayoría, y lo, lo clasifican y lo venden. Y en esos lugares, lamentablemente, muchas veces, ya en este año son unas cuantas, han fallecido compañeros. Entonces, modificar esas dos metodologías, que una es como completamente sin derechos, a una metodología donde empieza a haber derechos, donde el Estado empieza a ser parte eh, eh, ¿cómo es? ser parte de la, del cambio de paradigma rotundo a la hora de hablar de derechos garantizados, no solo a los trabajadores, sino a la sociedad en sí. Son dos metodologías completamente distintas. No es lo mismo ir a visitar el seam o un basural a cielo abierto, como el más grande que tenemos en nuestro país, que es el de, el de Luján, a visitar una cooperativa que se está comenzando a organizar o que tiene un desarrollo productivo, como son las de la Ciudad de Buenos Aires, la de Avellaneda, o otras que tenemos en la provincia de Buenos Aires. No sé si respondí la, la pregunta, pero creo que se entendió, ¿no? Las grandes diferencias que hay. Buenísimo, Mari. Gracias. Sí, también es interesante pensar en todas estas fracciones de residuos que están relacionadas a cómo separarlos, en origen, que es algo que vamos a ir eh, ahondando eh, a lo largo de todos los encuentros, cómo esta separación tiene que estar vinculada con programas de concientización, con programas de educación ambiental, para poder eh, efectivamente, en todo el país poder llegar y poder gestionar de, de manera correcta eh, los residuos. No sé si podemos conocer un poco qué valores sí, Marín, se fueron Se Sí, que estamos con un poco de delay, así que voy a hacer intervenciones más cortas. La mayoría está diciendo alrededor de un 60% de orgánicos, muy bien, están diferenciando el tipo de consumo, hay gente que consume más fruta, o que hace compost, no todos hacemos compost en nuestras casas, y están dando esos porcentajes. Por otro lado, eh, refuerzan lo que vos estás diciendo de la importancia de la separación de residuos, de la concientización, y hay una pregunta que eh, tiene que ver con... ¿Hay dos sistemas de tratamiento de los residuos? Bueno, si quieren vamos a la primera parte, vamos a hacer clic para, para ver cuáles son los resultados en promedio. Y tenemos que en promedio el, el 50%, la mitad de todos los residuos corresponden a residuos orgánicos que son compostables estos residuos húmedos compostables que hablábamos hace un ratito, que se desprenden de nuestras cocinas, que se desprenden de nuestros jardines y que tienen la potencialidad que ahí vemos que muchos y muchas de ustedes ya realizan compost, se pueden recuperar. El otro 50% restante, o sea que los valores que tiraron estaban súper cerca de los valores promedio, el otro 50% restante está distribuido. En un 35%, aproximadamente, tenemos a los residuos secos reciclables, estos que nombrábamos en este primer grupo, los eh, residuos como papel, cartón, metal, vidrio y plástico, decimos entonces secos reciclables, con esta potencialidad de reciclarse o reutilizarse. Y el restante 15% corresponde a los otros eh, residuos que no se pueden recuperar. Estos que decimos que no son reciclables. Así sea que están eh, que son restos cárnicos, como decíamos, eh, colillas de cigarrillos, todos estos eh, envases contaminados y además que no tienen la potencialidad de recuperarse. Entonces, bueno, es sumamente importante empezar a entender más allá de la cantidad, el, la, la distribución, ¿no? Como que van a depender, recapitulando con lo que hablábamos hace un rato, lo que decía Ariel nos contaba cómo en el mundo esta distribución es distinta. Eh, también quería retomar lo que contaba Mai hace un rato, de la pregunta que estaban, eh, o las intervenciones que estaban haciendo en el chat, más orientadas a las formas de gestión, eh, este nuevo paradigma eh, se vincula y se asocia a la recuperación. De los materiales con los actores en el eje principal, que son los recuperadores urbanos, que ya vimos que no están ahora, tienen un trabajo preexistente, que todavía eh, hacen un trabajo que no es reconocido, que, que potenciamos e intentamos que se fortalezca ese rol, porque son quienes empezaron, y retomo lo que dije hace un ratito, a ver a eh, los residuos como un recurso. Pero no es, estamos dando esa lucha, dando esa discusión para que se pueda implementar este tipo de gestión, donde en algunos eh, sitios todavía no se lleva a cabo. Y que tiene que ver también con todas las etapas, cuando hablamos de la gestión de residuos, que lo vamos a recapitular más adelante, y que también se asocia a las políticas de Estado que tienen que llevarse a cabo a lo largo y a lo ancho de, de todo el país. Bueno, eh, vamos a avanzar con la siguiente... bueno Acá tenemos una herramienta que pensamos de por ahí, cómo empezar a, a visualizar estas distintas fracciones de residuos. Esta es una captura de un juego, una dinámica, que ahí tenemos el link y lo vamos a compartir. Me parece que vamos a compartirlo en vivo, para que lo puedan ver. Es una dinámica súper interesante para que se puedan empezar a, a meter, que puedan empezar a pensar todas estas distintas fracciones y tipos de residuos. Y en ese, en ese link vamos a encontrar estos tres grupos de los que veníamos hablando. Ahí lo vemos en pantalla. Así que vamos a jugar un rato. Es una dinámica que es muy interesante para por ahí esto que les contaba, acercar. Esta, estos conceptos que, si vemos, son, todas, son todos residuos que, con los que interactuamos todos los días. Son residuos comunes con los que nos encontramos. Desde papel, servilletas, papel de diario, hierba o sea que vamos a ver, por ejemplo, en reciclables secos, papel de diario, estaría bien. Vamos a ir jugando un poco. Eh, frutas, por ejemplo que si pensamos en la fracción compostable o esta fracción de orgánicos, tenemos frutas, tenemos verduras, y ahí a través de esta dinámica podemos ir agrupando y discutiendo por qué pensamos que ese residuo se puede recuperar, eh, esto que decíamos, ¿a qué consideramos como basura o resto? Hace un rato repensábamos el concepto de que basura va a ser aquello que no podemos recuperar, entonces a través de esta dinámica nos va a permitir por ahí discutir y reflexionar un poco sobre efectivamente estas distinciones más a nivel conceptuales de cuáles son los que podemos eh, recuperar, y, e incluso las diferencias de las composiciones que veníamos hablando hace un ratito. Bueno, ahí estamos jugando, <risa> tenemos... Eh, como ejemplo de reciclables secos, que por ahí no habíamos incluido en la filmina anterior, papel de diario, envase de leche, en compostables orgánicos, las hojas de otoño, que son compostables. Y ahora quizás ejemplificar un poco, ¿cuáles son aquellos residuos que consideramos como basura o restos? Perdón, Marín, eh, una intervención, muchos docentes sí. están teniendo el link y del juego, que les parece muy interesante. Al finalizar la jornada vamos a compartir todos los recursos que estamos utilizando, tanto de videos, de juegos, y lo vamos a dejar compartido. Y al sumo una cosita, Mari, eh, perdón, hago un aportecito ahí que están haciendo también en el chat, eh, se está hablando mucho... Eh, de qué pasa en las zonas rurales, eh, qué hacer con la basura inorgánica, y se está hablando mucho del impacto, cómo es el impacto en la salud, ¿no? cuando no reciclamos, o se está hablando también mucho de la producción de energía a partir de la quema, eh, qué hacer con los residuos hospitalarios. justo son temas que nosotros vamos a estar abordando en la clase que viene, que es cómo son esos procesos, o cómo históricamente se, se trataba los residuos, eh, que tenía que ver con quemarlo, con generar energía en algunos de los mejores casos, pero todos los impactos que tiene negativos en la salud. Así que eso lo vamos a estar profundizando en las, en las siguientes clases. Los residuos hospitalarios tienen dos sistemas de, de autoclave que se esteriliza o también se incineran, pero son cosas que vamos a profundizar la que viene. Acá, de alguna manera, nos estamos, eh, de alguna manera, yendo a la gestión que nosotros queremos. Eh, que es la mejor hoy ¿no? y con todo ese proceso histórico que vamos a ver en la clase que viene, que es esta gestión integral, inclusiva de residuos sólidos urbanos, esta GIRSU, que es la que queremos que se lleven ustedes como concepto a las aulas. Es algo nuevo en términos de que es integral e inclusivo. Eh, bueno, eso. Buenísimo. Genial que, que sigan compartiendo también sus inquietudes, sus experiencias, así que bueno, de nuevo les agradecemos por ese intercambio. Este, entonces, como decía Matías, acercándonos, a, recién estamos desglosando un poco el, el concepto, estamos encontrando las distintas fracciones de residuos, acá vamos a colocar entonces en esta dinámica aquellos residuos que no son recuperables como basura, que son los restantes, ¿no? Bien. Bueno, avanzamos. Este link se los vamos a compartir para que lo puedan tener, para que puedan utilizar esta dinámica, nos parecía súper interesante como un, eh, una dinámica disparadora para que puedan llevar en las aulas, que va a permitir eh, empezar a adentrarse en esta temática. Bueno, y nos quedó... Así. Ah, no, no sé si se, se, se colgó. Si no, pasamos a la siguiente. Volvemos a compartir la presentación para poder ahondar un poco más. Nos vamos metiendo, empezamos a entrar sobre el concepto de los residuos. Empezamos a hablar, bueno, cómo podemos pensar en las distintas fracciones de los residuos. La idea es también eh, reflexionar sobre un poquito antes. O sea, tenemos que ir un poquitito más para atrás en la historia de ese residuo, de ese objeto que uno descarta. Eh, por eso es importante entender que todos los residuos que generamos provienen de la naturaleza. Son de origen natural, se obtienen a partir de materias primas que son de origen natural, aunque por supuesto no todos poseen el mismo origen, y lo estamos viendo acá en, en la placa. ¿no? Vemos que el origen mineral corresponde al plástico, vidrio y distintos tipos de metales, y el origen vegetal para el cartón y el papel. ¿Y por qué es importante empezar a pensar un poquito más atrás? Porque la producción de, estos, eh, de cada uno de estos materiales implica la extracción de gran cantidad de materia prima de la naturaleza que tiene impactos ambientales, impactos ambientales, impactos sociales y quizás desde la extracción de recursos que, son, que no son renovables como por ejemplo el gas, el carbón, el petróleo, el petróleo por ejemplo para producir el plástico, como lo ven acá en la presentación, eh, el desarrollo de minería por ejemplo para obtener metales y vidrios, hasta también la deforestación para la producción de cartón eh, y papel. Entonces para la obtención de todos estos materiales, pensando en esto que les decía un poquitito más para atrás, a veces eh, hasta agotamos recursos naturales que no son renovables y que además de tener un impacto ambiental, y ahora retomamos un poco de los comentarios que aparecían en el chat sobre el impacto sobre la, eh, en la salud, de, de la disposición final de estos residuos, también hay impactos en la previa, en la extracción de estos materiales. ¿no? Impactos ambientales, impactos sociales e impactos eh, económicos. Entonces, cada vez que desechamos un residuo, cada vez que tiramos un residuo, no solamente estamos desechando ese material en sí, sino también tenemos que pensar en las materias primas con las cuales se produjo ese material. ¿no? Entonces es una reflexión por ahí un poco más amplia para tener esa discusión, no solo del material, sino también de todo lo que pasó anteriormente. Eh, lo que les decía, ¿no? incluso eh, los recursos naturales como el agua, la energía, eh, madera, eh, y así podríamos seguir contando. Entonces, por eso, esta es una de las razones por las que es tan importante la separación de los residuos para su correcta gestión. Y acá retomamos lo que comentaba Matías, este paradigma de esta gestión integral, pero que también inclusiva con el rol de recuperadores, que, como venimos desarrollando a lo largo de la clase, tienen un rol preponderante en la gestión de estos residuos. Entonces, no solo se se revalorizan los materiales recuperables, sino también los recursos que se utilizan para la producción. Entonces, por ejemplo, en el plástico, cuando hablábamos de materia prima, hablamos del petróleo, la extracción de petróleo para producir ese material. Acá lo, lo pueden ver en la segunda columna en el medio, donde contamos qué materias primas dan origen a cada uno de los materiales. A partir de la minería, obtenemos el vidrio, y también la minería de... de para la obtención del metal, hablábamos de árboles y plantas para la producción de cartón y papel, y como les contaba, también el petróleo para la obtención del plástico, que es algo que quizás cuando desechamos el residuo no, no ponemos a pensarnos en lo que hay antes, y por eso se desprende la importancia de este, del reciclado, la importancia de la separación para la correcta gestión. Y acá pensábamos algunas preguntas disparadoras para abrir esa discusión de qué tipos de residuos se generan Pensar un poco, además, como decíamos antes, de la cantidad, cuáles son los residuos que se generan. Y también, por ahí es eh, interesante, para llevar a las aulas, eh, repensar las, las, las características y dimensionar también la cantidad de residuos que se generan en las aulas. Es algo interesante, que por algunos comentarios creo que habían hecho algún aporte, de que eh, habían realizado alguna actividad, es algo súper eh, interesante para discutir. También, ¿cuál sería el porcentaje, por ejemplo, de basura generada si también se compostara la fracción orgánica? Relacionado a, a la aproximación que hicimos hace un ratito, que ustedes iban completando cuál es el porcentaje, ¿cuál sería el porcentaje de basura ahora si recuperamos esa fracción orgánica? Algunas preguntas orientadoras para poder eh, discutir estas, estos conceptos. Pasamos a la siguiente. Perdón, bueno, Mari, sí. aparece también eh, relacionado con la materia prima de los, de los componentes de los residuos. El, vuelven a preguntar sobre las pilas, sobre el telcoporte, si se puede reciclar o no. Todo eso lo vamos a ver también en el último encuentro, cuando tengamos la presencia de las promotoras ambientales. Como para también ir dividiendo un poco lo que vamos a ver en cada clase. Sí, también ahondar cuando hablamos de la gestión de los residuos, eh, vamos a pensarlo como distintos eslabones, como distintas etapas, nos estamos recién acercando a entender primero, eh, de qué hablamos cuando hablamos de residuos, qué son los residuos, entendiendo un poco... Antes les contaba la historia anterior de ese residuo, y ahora por ahí pensar en el después. Y cuando nos referimos al después, a lo que viene, eh, pensamos en la degradación o descomposición de estos materiales, del papel, del cartón, el plástico, el metal, eh, el vidrio y demás. Cuando hablamos de los tiempos de degradación, decimos cuánto tiempo, qué periodo de tiempo tardan en degradarse, en, en convertirse, ya deja de ser ese producto, y lo vemos acá en, por ejemplo, rangos, en algunos casos, como las botellas plásticas y los vasos plásticos, y esto es interesantísimo porque están viendo bien, pueden llegar a tardar hasta mil años, no, nos, no se nos pone cero de más, realmente pueden llegar a tardar mil años en degradarse o descomponerse estos materiales. Por eso ahora traemos también la reflexión a pensar en el después, de, en el camino de este residuo. Estamos viendo que no son todos los tiempos iguales, vamos a, a, a agrupar y pensar quizás que los residuos de origen mineral son los que más tiempo de descomposición llevan por estas materias primas de las que venimos hablando, a comparación de cartón y papel que decíamos que eran de origen vegetal. Y teniendo en cuenta también todos estos tiempos, es interesante eh, pensar en la gestión de todos estos residuos después. ¿Y de qué va a depender todos estos tiempos de, de, de degradación de los residuos? En, en principio, lo, la distinción que hacíamos recién, su origen, ¿cómo está compuesto ese material? Las condiciones ambientales en las que es dispuesto ese material. A esto nos referimos con las condiciones de temperatura, las condiciones de humedad, dependiendo de esto van a ir variando esos tiempos. Los materiales con los que se fabrican, y también, ¿qué procesos dan lugar a ese material? ¿Qué procesos industriales se desarrollan eh, para la elaboración de, de estos materiales? Entonces, queríamos eh, por ahí comentar que, por ejemplo, si pensamos en la primera botella plástica, que se entierra en un relleno sanitario, en un sitio que decíamos, sitio de disposición eh, final eh, en términos de controlados, digamos, esta primera botella plástica enterrada todavía está ahí, todavía no se degradó. Como para poder dimensionar un poco, bueno, ¿cómo son esos tiempos? La primera botella plástica enterrada todavía no se degradó. Es decir, que los tiempos de degradación son tan lentos, que desde que se originó ese material, que empezamos a utilizarlo, empezamos a utilizar las sociedades, no pasó el tiempo suficiente todavía para que este material se degrade. Y también, eh, por ahí es interesante, que como estos eh, materiales son diferentes y agrupamos, por ejemplo, botellas plásticas, decimos que están en un rango, es porque todos estos factores que contábamos antes van siendo distintos. Entonces esa eh, variabilidad, esa diferenciación, nos van a dar, lo vamos a, a, a expresar en, en rangos. Y ahí abajo estamos viendo algunas preguntas que son eh, disparadoras para pensar cuáles son los que más se generan de estos puntualmente que estamos hablando, que estamos hablando de los residuos secos recuperables. ¿Cuáles de estos son los que más se generan en el establecimiento educativo? Eh, realmente son herramientas que son interesantes porque estos valores eh, impactan un montón. Pensar en que una botella plástica puede tardar más de mil años son eh, valores que realmente nos dejan un poco preocupados y preocupadas. Eh, y la segunda, no, yo no voy a verlo bien, ahí está. ¿De qué manera se les ocurre que es posible reducir este tipo de residuos que se generan. O sea, ¿cómo o de qué manera piensan que podemos reducir la cantidad de estos eh, residuos que se generan? Bueno, podemos pasar a la siguiente. Como decíamos antes, no sé si hay algunos eh, comentarios más del chat, por ahí en un ratito dejamos ese espacio para traer esos comentarios que veníamos... Eh, retomando y recapitulando. Pero bueno, eh, queríamos. Sí, uno, sí, hagámoslo ahora y. Sí. sí. Eh, hay algunos docentes que nos traen un poco las experiencias que tienen eh, en las instituciones, como eh, hay proyectos de. Hablan de las botellas del amor, eh, plantas de árboles, concientización recorridas en los barrios, eh, armaron un libro en una de las escuelas sobre concientización de los residuos. Eh, lo que me parece que es interesante que muchos de los docentes están trayendo es el tema de las responsabilidades. Aparecen las responsabilidades eh, empresariales, perdón, que lo vamos a traer en cuenta también en el próximo encuentro, como muchos de ustedes también están mencionando la ley de bases. Entonces, justamente enmarcados en lo que es la Ley de Educación Integral, qué responsabilidades tenemos todos desde nuestro lugar con la gestión de los residuos. ¿Sí? Eh, qué experiencias podemos transmitir, qué se puede hacer desde cada institución. ¿Sí? Y por otro lado, eh, qué actores, están mencionando distintos actores en la gestión de los residuos. Hablan de grandes empresas, hablan de las escuelas, hablan de lo que es le, los residuos en la vida urbana y en la zona rural, pero como para poder ir mapeando, como decíamos antes, como ejercicio, qué actores intervienen, ¿no? Como para poder ir pensando con los chicos, porque si no pareciera como que eh, los residuos están sueltos y no hay actores en el medio, ¿no? Muchas veces pasa eso. Me parece interesante lo que muchos de ustedes están trayendo. Espectacular, porque ya empezamos a, a, a navegar un poco sobre los conceptos que vamos a desglosar, y está buenísimo que nos llevemos esas cuestiones para ir repensando de cara a los encuentros siguientes. Eh, les volvemos a agradecer por todas las intervenciones que están haciendo en el chat. También es interesante que vamos recopilando... Eh, diferentes experiencias de todo el país, ¿no? en distintos contextos eh, y también por ahí repensar los modos de gestión en, en los diferentes contextos que vamos recopilando a lo largo del país. Queríamos hacer algunos eh, comentarios a modo de cierre, a modo de conclusión, que esto va por ahí recapitulando un poco las primeras ideas que tomábamos de la dimensión sociocultural, cómo se vinculan los patrones culturales de la sociedad directamente con la generación de los residuos que está eh, íntimamente relacionado con el consumo de los mismos. Por otra parte, también la importancia de este trabajo preexistente, decimos preexistente porque ya lo vamos a ir desarrollando, pero es un trabajo que está hace muchísimo tiempo que vienen llevando a cabo recuperadores, cartoneros, recicladores, urbanos, para... El cuidado del ambiente. Acá hay un tema fundamental que tiene que ver con cuál es la relación de toda esta gestión de los residuos con el ambiente. Estamos viendo que los, la reducción de los impactos que se generan son notorios, tanto sobre, es, eh, con impacto ambiental como venimos desarrollando con impacto social. No sé si quieren sumar algún comentario sobre estas palabras de cierre. Eh, sí, yo, Mari. Con respecto a, a los recuperadores, para mí, yo estuve leyendo ahí los mensajitos y es como para que no alcanza para desarrollar todo lo que vienen preguntando, ¿no? Está re interesante, no sé, me voy anotando algunas cosas. Eh, quizás estaría bueno que cuando termine, digamos, todas las clases, poder re, hacer un recuento de todas las preguntas que se hicieron, ¿no? Y que quedó por ahí alguna colgando para poder desarrollarla. Pero esto, la ley de envase, para mí, en la próxima clase, va a ser un tema bastante importante para tocar y que nos va a disparar un montón de preguntas. Y una de las preguntas que me, me pareció muy interesante fue que propusieron reconocer el trabajo de los recuperadores. Y eso es clave, es algo que nosotros venimos hablando también dentro del programa y venimos discutiendo desde el año 2000, 2001, 2002, que fue lográndose de a poquito, por ahí solamente en la Ciudad de Buenos Aires, pero en el resto del país de a poquito se va desarrollando ese reconocimiento. ¿no? El, reconocer al actor, yo creo que es el actor, siempre lo digo así, por ahí hay, hay personas por ahí que difieren con lo que yo digo, pero para mí el recuperador urbano es el actor principal a la hora de desarrollar cualquier política pública. Es el que concientiza, es el que recupera en vulnerabilidad, con reconocimiento, los diferentes sectores, más adelante le van a compartir las diferentes metodologías de trabajo que hay del sector cartonero, ¿no? Cómo se trabaja, pero a pesar de esa vulnerabilidad, a pesar de no existir el reconocimiento, a pesar de un montón de falencias que existen en diferentes ámbitos, el recuperador urbano es el que sigue llevando adelante ese trabajo, a pesar de no ser reconocido. Y creo que el Estado, o sea, nosotros, en los diferentes ámbitos que tenemos compañeros trabajando, y las diferentes partes del Estado, tienen que ser los responsables de reconocer esa instancia. Por eso nosotros hablamos de esto, ¿no? De, después creo que ya lo han compartido, pero compartir la guía Girsu para mí es clave Para que entiendan de qué estábamos hablando. Para mí tendría que ser como la introducción de, de esta formación para que entiendan por ahí todos los conceptos que nosotros vamos transmitiendo. El recuperador urbano es lo que nosotros queremos que, que tengan su reconocimiento económico, no su reconocimiento solamente social, ¿no? Como actor fundamental. Que cuida el medio ambiente, que, que fomenta la inclusión, que fomenta un montón de cosas que no se tienen en cuenta. Y que es un trabajo esencial para minimizar los basurales a cielo abierto, para minimizar los residuos que van, en este caso, en la provincia de Buenos Aires, al CEAMSE, minimizar los riesgos ambientales, minimizar, digamos, la o maximizar, también vendría a ser maximizar, vendría a ser el término correcto, la cultura de no descartar tantos productos, de no consumir tanto, sino saber separar, aprender a reutilizar, si ustedes ven acá, mío, no sé si me están viendo, pero es como que es medio raro, esto que ven acá atrás, esto, lo voy a hacer más fácil, esto es un portamateros, ¿sí? Eso que compramos, pero está hecho de cartón, lo hicieron los compañeros de la cooperativa de Corrientes, me lo regalaron cuando los fui a visitar. Esos, lo utilizan un montón de cosas, y se si hace un trabajo tan importante que gracias a eso se recuperan esas 10.000 toneladas diarias, gracias a ello se hacen las políticas públicas en los municipios, yo, yo he sido parte cuando me tocó el rol, ¿no?, estar del lado del recuperador y discutir las políticas en los municipios, que haya ordenanzas, que haya registro de cartoneros, que deje de haber problemáticas en los basurales, entender que es un trabajador sobre todas las cosas, eso es clave que en la escuela lo mencionemos, ¿sí? Que el chico no entienda que esa persona que pasa con un carro de diferentes maneras, ¿no? Esos carros gigantes con ruedas, o carros aptos para el trabajo, ahora con los torquing, que no, lo conocemos por torquing, pero son las bicicletas, ¿no? Con las diferentes metodologías de recuperación y de traslado de ese material, no es un ciruja, como lo mencionan a veces hasta los funcionarios, es un recuperador urbano, es un cartonero, yo me, me, me considero que soy cartonera, porque es lo que me identificó desde el año 2000, pero entenderlo como eso, que prestan un servicio a la comunidad, los millones de cartoneros que tenemos en nuestro país, eso también quería contar al principio, existe la Alianza Internacional de Recicladores, que se lanzó el año pasado, donde están nucleados millones de cartoneros en nuestro país, que se identifican de diferente manera, catadores, pepenadores, digamos, es un trabajo impresionante, que ha generado una reducción importante de gases de efecto invernadero, que no lo tenemos en cuenta, que cuando hay encuentros como la COP, que cuesta decirlo, pero que ha sido financiado por esas mismas empresas que hoy hablamos que tienen responsabilidad este día el productor, como Coca-Cola, no se entiende, ¿no? Y que, que hay un montón de laburo que se hace, un montón de trabajo social también, los comedores dentro de las unidades productivas que lo hacen a pulmón, lo hemos visto en la pandemia, cuando todos estamos encerrados, los funcionarios salíamos a la calle, no los que salíamos a la calle, veíamos toda esa vulnerabilidad, eh, cómo salió... Eh, la patria cartonera, como la definimos nosotros, a, a defender esos derechos, ¿no? a llevar el plato de comida a ese compañero corriendo riesgo, pero salíamos a la trinchera a garantizar que esos compañeros tengan la dignidad o básicamente el plato de comida. Digamos, pudimos, logramos en plena pandemia que las federaciones se unifiquen con el Estado y salga un protocolo de seguridad e higiene para que los compañeros sean reconocidos como trabajadores esenciales, porque si la recolección de residuos es un reconocimiento esencial, ¿por qué no el trabajo del cartonero? Entonces yo creo que, que hay muchas cosas para hablar, muchas cosas para contarle, y entender primeramente que esta preexistencia del recuperador urbano, que viene hace millones de años, hace mucho tiempo, pero que recién surge a partir del año 2000, en plena crisis, cuando surge el movimiento cartonero y empieza a luchar por ese reconocimiento, es la experiencia más valiosa, y es la experiencia que tenemos que llevar, no solo al territorio, sino a nuestros niños, concebirlo de esa forma, que no es un cirujano sino que es un trabajador, y que el Estado está para eso, para reconocerlos y acompañarlo en su totalidad con las dignidades, nada no, más quería decir, eso va a no mucho, pero es clave entender eso, es trabajo digno, y el Estado lo debe garantizar, la sociedad lo debe acompañar, no debe discriminar, ¿sí? muchas veces hemos pasado un montón de situaciones en la vía pública donde nos han pegado, donde sufrimos violencia, donde las mujeres tuvimos más el rol de la mujer cartonera es... Tremendo, ¿no? Un montón de violencia, un montón de agresión, extorsión por material reciclable, eh, muchas cosas han pasado que quizás eh, no nos da el tiempo para contarlas, pero es clave que ustedes también lo puedan transmitir y sobre todo que los, nuestros niños o que los que vamos a la universidad, como voy yo a la universidad y estoy estudiando una, una licenciatura ambiental, entendamos que que el mundo del reciclaje no es solamente lo que enseñan los libros, sino que hay un montón de conocimiento y un montón de saber que pasa por las manos cartoneras. Por eso decimos que sin cartoneros no existe reciclado, y sin cartoneros no hay política pública. Nada más como para cerrar el libro Sí, yo quería comentar, eh, sumando a lo que dice Mari, eh, los invitamos a, a, a revisar esto, la guía Girsu, que, que es un compendio técnico de cómo hacemos las metodologías que desarrollamos para ir armando todo esto que, que contamos hoy, que vamos a ir contando en las clases siguientes, pero que también vean el, el anexo pedagógico que fuimos armando, hoy vimos algunas cositas, en las próximas dos clases vamos a seguir viendo, pero hay un montón de, de herramientas ahí para que ustedes puedan indagar, profundizar, ver, analizar, compartir con docentes, eh, decirles que eso está, que ahí lo, lo están compartiendo por el chat, que lo revisen, que lo profundicen. Eh, y después eh, notar que hay eh, un montón de experiencias que están poniendo en el chat De todo el país eh, federal, con distintas iniciativas Y bueno, ahí tenemos también nosotros eh, eh, como un objetivo de poder eh, realizar una síntesis De todo ese compendio que está pasando a nivel nacional Para ir este, captando la, las mejores experiencias que hay Nosotros siempre decimos depende de cada lugar, cada idiosincrasia Como mostraba Ari al principio eh, depende de cada cultura, no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que la ciudad de Formosa, que Misiones, que Tierra al Fuego, de, nosotros tuvimos la posibilidad de viajar a todo el país, conocer todas las realidades, y entendemos que todas este, las problemáticas ambientales son un eje fundamental para trabajar en las aulas, para reconocer el trabajo de los recuperadores urbanos, eh, y para seguir apostando a ustedes, los educadores, eh, en, en pos de, de esta, nosotros decimos, bueno, ir dando esa batalla cultural en el sentido de poder romper el estigma que hay sobre los recuperadores, poder mostrar que hay formas de gestionar los residuos correctamente, de una manera inclusiva, eh, aportando al ambiente. Y es lo que queremos profundizar en estas tres clases, que como decía Mari, no nos va a alcanzar, por eso estamos trabajando con el Ministerio de Educación para armar un curso, eh, junto, junto con el Info, que sea más largo, para poder seguir profundizando en todos estos contenidos que estamos dando hoy, muy sintéticamente, en estas tres clases que, que vamos a tener. No sé, Mario o Ari, eh, Marilé. Buenísimo. Sí, sí, va a estar toda esta información, todos estos links, esta presentación, para que puedan ir y, y, y revisar algunas de las cosas que estuvimos charlando, el, el anexo pedagógico Aprender de los Residuos que comentábamos recién, pero bueno, para ir cerrando, que ya vamos finalizando esta primera clase, les agradecemos a todos y todas por participar, la verdad que es súper enriquecedor cuando empezamos a compartir inquietudes y experiencias de todo el país, eh, retomo esto que es importante, que pensamos que eh, de esta manera podemos llegar a abordar a, a, a, y, y trasladar esta gestión, como decimos, gestión integral e inclusiva de los residuos en todo el país, y es sumamente importante también compartirlo con actores como son eh, educadores y educadoras que también son, eh, juegan un rol muy importante en, en todo este circuito. Y dejamos algunas preguntas disparadoras para reflexionar y para retomar que también eh, vamos a ir interactuando en, en el aula, también vamos a ir dejando algunas eh, cositas por allí para que puedan recurrir. Este, eh, esta clase también va a quedar grabada para que puedan volver eh, o, o compartir si así sea necesario y pensamos por ahí en algunas preguntas disparadoras en cómo habrá cambiado todo, a lo largo del tiempo a lo largo de la historia la forma de ver la forma de concebir a los residuos pensando en toda la, esta historicidad y, y, y todo este proceso en todos estos años y qué maneras o qué modos de tratamiento y gestión se habrán llevado a lo largo a lo, se habrán llevado adelante a lo largo del tiempo por eso también se da esta discusión de bueno cuántos modos de gestionar tenemos hoy en día no cuántos modos se van cruzando. Y por último, que eh, es lo que venía comentando Mari, que nos viene marcando y nos viene enseñando un montón este rol importante y preponderante de los actores que son recuperadores y recuperadoras, que tiene que ver con las condiciones de trabajo, cuáles han sido y cuáles son para llevar a cabo las, y realizar las tareas de recuperación eh, de, de estos materiales. Saludamos de nuevo, les agradecemos, nos vamos a encontrar la semana próxima, el lunes a las 4 de la tarde, van a encontrar el link de YouTube, eh, y va a ser la misma dinámica que tuvimos hoy, así que, nada, para eh, cerrar, saludamos y agradecemos nuevamente. Eh, que tengan buenas tardes y nos encontramos. Invite, inviten a otros docentes que no pudieron estar hoy, eh, si se pueden sumar a la